Hola amigos de América Latina, soy Víctor Damián, los fundador del templo Luciferino Semillas de Luz Universal. estoy en Colombia, no soy en otro país latinoamericano en el momento, estoy en Colombia, Y asesoros a ustedes para que hagan un pacto con mi señor Lucifer, para que hagan un pacto con el diablo, con Lucifer, como ustedes lo quieran, lo quieran llamar, eh, brindamos asesorías a distancia, ok, no importa el país del mundo, donde se encuentre, si está en China, en Australia, en Rusia, en Bielorrusia, no interesa, hasta allá, le enviamos el proceso por vía WhatsApp, o correo electrónico, y así le enviamos los materiales. Solo contáctenos desde cualquier parte del mundo. Al WhatsApp, 315-630-4823, código país 57 en Colombia. Le brindamos la mejor asesoría para que pues ustedes cambie de vida, es el momento de hacerlo. Atrévete ya, y déjate de sorprender.